...estrenando esta plataforma, estamos muy contentos de empezar. Nos hemos reunido en torno al adulto mayor, justo como decía la cortina de inicio... Eh, ...nos ha invitado el Papa Francisco este año especialmente. Estamos, esta serie de podcast bajo el lema... ...en la vejez seguirán dando fruto. Y hoy tenemos tremendos invitados de lujo acá, lado mío. ...estamos tomando mate, recién tomamos un café, estamos compartiendo en esta mañana... Les quiero presentar al padre Elimatar. Bienvenido padre. Gracias. El padre es del Líbano, está hace siete meses en el Uruguay y está en la parroquia de Nuestra Señora del Líbano. Es vicario pastoral, licenciado en filosofía, en teología y magíster en matrimonio y familia. Acá a mi izquierda, bienvenido Pepe. Bueno, buenos días, ¿me tengo que presentar días. O tú me presentas? Yo te presento, yo te presento, ah. José Martín Pereira, tiene 83 años y esta semana cumple 84. Sí. <ríe> Casado con Matilde, tiene 5 hijos, 21 nietos, 4 bisnietos. Y hoy te sentís y más siendo, vivo que nunca, en hoy una me nueva etapa. De vida. un adolescente. Perfecto. Ta. Qué regalo. Exacto. Y da la coincidencia, ¿puede ser que participás vivís en la parroquia del Líbano? Sí, yo resido en el barrio de Sayago y pertenezco a la parroquia de Nuestra Señora del Líbano. Y ahora que tengo más tiempo, eh, dedico <risas> diariamente a asistir a la misa porque me parece fundamental. Y una gracia poder eh, a compartir el sacramento de Jesús. Qué regalo, qué regalo Pepe, un privilegio, un privilegio, podría a misa todos los días, la verdad. Bueno, hoy estamos para compartir en particular el primer tema de esta serie que es la fecundidad espiritual en las personas mayores. Así que, Padre, cuéntenos un poco qué es la fecundidad esp espiritual. Empecemos, vamos directo al grano. Bueno, antes de, antes de todo quería agradecerles para invitarnos, para compartir con ustedes este tema que es eh, muy fundamental para la vida cristiana, que es la fecundi fecundidad eh, espiritual. Cuando hablamos de la fecundidad espiritual es eh, muy diversa de la fecundidad biológica porque eh, la fecundidad biológica se termina eh, después de la muerte, pero la fecundidad de espiritual se continúa después de la, de la muerte, porque eh, no podemos olvidarnos que somos hijos de Dios resucitado, con a través de esto amor y su amor eh, vamos a la vida eterna. Por esto, para eh, empezar a hablar sobre la fecundidad espiritual no podemos olvidar que es un, una etapa o un nivel de la vida espiritual eh, mm. la vida espiritual eh, según eh, los santos y la espiritualidad lo que me encanta mucho es la espiritualidad carmelitana eh, no es solamente una religiosidad es decir que eh, la religiosidad es son, uh, suma de actos que se hace eh, en las celebraciones eh, eh, dentro de la, de la iglesia. Pero la vida espiritual es de entrar eh, en un encuentro personal con Dios a través de estos actos que se hace. Por ejemplo, cuando rezamos el rosario eh, o cuando participamos eh, en la misa, eh, la religiosidad es que tiene fin solamente cuando se termina el sacramento. Pero la vida eh, espiritual es de entrar y crecer en el amor de Dios que viene hacia mí para encontrarme a través o el rosario, o el sacramento de la Eucaristía, o la reconciliación, o el bautismo, o también el, el matrimonio. Por esto, la vida espiritual es una dinámica que... Eh, todos los días eh, crecemos y vivimos. Una dinámica eh, que crece hacia la madurez de la vida. La madurez de la vida espiritual significa un equilibrio entre la vida humana y la vida espiritual. Porque tenemos un, uh, un encuentro o una relación muy estrecha entre la vida humana y la vida espiritual. Casi tenemos como una, una unión entre ellos. Sí. Padre, una pregunta, porque a ver si entendí bien. Y los que estén escuchando, a ver si estamos entendiendo. ¿Quiere decir que la fecundidad espiritual está vinculada a mi unión con Dios? En la medida en la que yo estoy más unida, unido a Él, sí. y me aprovecho de los medios que hay para poder estar unido a Él? Bueno, la fecundidad es la última, el último nivel de la vida espiritual. En la vida espiritual tenemos cinco niveles. El primer nivel es eh, el verbo encontrar de encontrar con dios no mm. eh, significa que la persona humana que no rechaza la iniciativa de dios que viene hacia él esta es el encontrar eh, es cuando uno quiere de conocer eh, una persona o um, un hombre o una mujer, eh, para casarse, no se casa en el siguiente día. Mm. Tienen de, de conocer, de encontrar, citas, todo esto, ¿no? Entonces, en el primer nivel, estamos encontrando con Dios porque Él viene para nosotros. El segundo nivel es de conocerlo. Conocerlo no es solamente de saber informaciones mm. eh, sobre, eh, sobre Dios, sino de admirar lo que hemos descubrido en esta relación, en el interior, el amor especial que el Señor tiene hacia nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos muchas teorías que hablan uh, sobre Dios mm. y esto poco hace problemas porque tenemos muchas imágenes mm. sobre Dios. Y capaz que a través de muchos problemas tenemos un, um, imágenes falsas sobre Dios. Es Dios el duro, que, que lo solamente que lo que importa es de condenar mm -hmm. uh, a las personas. Es el lejos, un Dios muy, muy lejos, que no escucha uh, a las oraciones, mm -hmm. uh, que pide mucho. no Pero cuando conocemos a Dios como Jesús uh, nos ha mostrado, cuál es el Dios a través de la Biblia, eh, encontramos el eh, Dios misericordioso, el Dios amoroso y vivo. No es que solamente el muerto, pero con un sepulcro eh, vacío que busca a la oveja perdida, que nos acompaña, ¿no? Entonces, el primer dos niveles es para eh, construir eh, la, la base importante humana y espiritual para encontrar a Dios. Entonces, tenemos la iniciativa de Dios y la respuesta de, de la persona hacia la iniciativa eh, por Dios. El tercer nivel es el compromiso que nosotros hacemos hacia, eh, hacia Dios. Es de. Eh, Aceptar de vivir la cruz en nuestra vida. Es la persecución. ¿no? La, parte, la parte que no podemos evitar. Sí, <risa> que que veces. No, sí, no podemos evitar esta parte. Y la parte la más larga y delicada en toda la vida, toda vida cristiana. La de, abra, de abrazar no, la cruz. ¿Por qué hacemos eso compromiso? Porque encontramos en nuestra vida con Dios el propósito, el sentido mm. y el sed eh, esencial por nuestra vida por esto hacemos este compromiso y aprofundimos siempre nuestra relación con él cada día eh, después de cada tentación mm -hmm. de prueba todo esto eh, aprofundemos siempre eh, nuestra relación eh, con él después del compromiso el cuarto nivel es la unión no es de eh, llevar la cruz sino de crucificarse mm -hmm. con con, con, Sería ya no soy Jesús. yo quien vive, Cristo vive en mí, como dice San Pablo. Ah, sí, sí, sí. Hay que sí. llegar. Es de eh, llegar eh, y vivir eh, la cruz que es el más alto nivel del amor que tenemos eh, en la vida humana. Después de unirse, tenemos el último nivel que es de ser fecundo. Recién en el último nivel, padre. Sí. Entonces, la fecundidad es el último nivel. ¿Cómo que porque, el último nivel? ¿no? Es el último nivel porque es, es el, el acto de abrir a la vida. Abrir Amén. a la vida. Eh, mm. También, no es de abrir a la vida cualquier vida, sino abrir a la vida eterna. Mm. No podemos ayudar a los demás de vivir el amor de Dios si mm. nosotros no vivimos este esto amor. Qué importante, padre, lo que dice. Estoy pensando, ¿no? Como desde esto, qué importante de pensar cuál es la imagen real que tengo de Dios, de si realmente es un Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de la palabra revelado, o, o uno que yo, capaz, con el camino me he querido construir o, o me he construido, ¿no? Y. Y esto de la fecundidad que realmente es que otros conozcan el amor de Dios, y para eso uno tiene que estar muy vaciado, por lo que veo. Como en un camino, recién es el quinto nivel, o ¿no? El quinto. ¿El, ¿La fecundidad? Sí, sí el quinto, el sí, quinto el último. Nivel. Me, me gusta pensar, no sé, Pepe, ¿qué pensás? ¿En qué nivel estamos cada uno, no? Si estamos. Bueno, eh, como tengo tres instantes para, para expresarme, eh, compartiendo lo que ustedes pro, pro, proponen. Eh, yo tengo la realidad de que con motivo de la pandemia tuve que jubilar sí. a los 81 años y fue un periodo de seis meses primero muy doloroso mm. porque me sentí fuera del mundo, fuera de la sociedad, aislado de mi trabajo, de mis alumnos, de mis profesores Aislado de, de los amigos. ¿De qué se jubiló Pepe? Bueno, yo me jubilé como... Mi desempeño siempre fue en la comunicación educativa de adultos. Uh -huh. o sea, desde programas de alfabetización hasta programas de formación de periodistas. Porque la tarea mía no era dar clases en general, uh -huh. sino uh -huh. era generar proyectos. Y además estuve en muchas otras cosas. Pero el, el, al vivir esos seis meses tan dolorosos, yo dije, no, acá pasa algo. Y entonces me replanteé y dije, no, yo soy adulto, soy mayor, pero tengo tiempo para vivir un nuevo proyecto. Tal cual. Y ese nuevo proyecto lo empecé asistiendo a misa diaria, porque siento que esa media hora, una hora, permite la meditación, la reflexión sobre mi vida pasada, sobre todos los beneficios que he tenido en la vida, que han sido maravillosos. Desde, bueno, me pongo a llorar, desde mi madre, mi esposa... Ha sido una, una experiencia maravillosa. Mm, ha habido muchos dolores, he estado preso varias veces, mm. pero eso no, no tiene ningún significado. Entonces empecé a decir, bueno, mi nuevo proyecto es encontrarme con Jesús más a fondo. Mm. El segundo, cocinar. ¡Qué bien! El tercero, un amigo okay. tiene una revista y tengo la posibilidad de hacer tres artículos por mes. Y entonces, ahí hay una serie de cosas. Y el otro aspecto es encontrarme con la gente amiga. Eh, y en esto yo destaco la belleza de la mujer. Eh, eh, la mujer tiene un talento, un carisma totalmente diferente del hombre. El hombre teníamos habitualmente 7 o ocho actividades de compromiso y la mujer, yo siempre calculé unas 28 actividades de compromiso. Y la mujer, pese a la pandemia, pese a todo, no ha dejado de ser eh, activa, no, no se ha resignado a, digamos, a desaparecer. Entonces... ¿Estás pensando en la mujer de la adulta mayor? Digamos? Es decir, la, la, la mujer en general uh -huh. y específicamente la, la, la mujer adulta mayor. Uh -huh. eh, yo agarro el celular y tengo 20 comunicaciones con amigas mujeres uh -huh. y una con un amigo varón porque los varones como que se han retirado. Uh -huh. ¿eh? Uno incluso va a misa o a la parroquia o alguna actividad y se encuentra siempre con mujeres. Hoy día, a, me refiero a nivel de adulto. Entonces, cuando ustedes están hablando de la fecundidad, eh, en la espiritualidad, eh, en el fondo la espiritualidad tiene que nacer, y en el caso mío, nació prácticamente desde el bautismo y desde la comunicación con mamá. Ah. ¿Qué, qué? Bueno, mamá fue mi primera maestra espiritual. Regalo, Eso, claro. Qué regalo. Este, la otra compañera grande fue mi esposa. Uh -huh. este... Qué interesante lo que, lo que contás, ¿no? Cómo todos estos frutos que se empiezan a ver de fecundidad espiritual, de la revista, de, la, de las diferentes acciones de tu nuevo proyecto en esta etapa, brotan. De tu primer proyecto, que es volver a unirte a Jesús, volverte a volver a la misa diaria, ¿no? Porque, Como esta raíz. Porque en el fondo, eh, lo que tenemos que buscar con la espiritualidad es, eh, o a través de la, de la vida espiritual, es volver a reencontrarnos y a tener a Dios en nuestro interior, profundamente. Cosa que no es fácil y cosa que uno lo puede decir, pero no lo va a lograr, aunque yo estoy seguro que el Señor está en mí porque la gracia de él es tan infinita que Totalmente. está... Este. Se derrama sin se, se derrama, se, y, se derrama sin reseros, Y siento señor. que la vida espiritual está por un lado, como dice Eli, en, eh, en la vida sacramental, en la vida de una práctica religiosa, pero yo la encuentro muy importante en el darse a los demás, amén a los amigos, a los... Eh, a la gente del barrio, el, el, la gente que vive en la calle, es un dolor tremendo. Uh -huh. Los chicos que uno ve eh, tirados en la noche eh, y muchas veces por problemas de salud no pueden recurrir al refugio porque es por 25% uh -huh. de jóvenes que están en la calle que no aceptan uh -huh. integrarse a las medidas del MIDE. Entonces, bueno, eh, vivir la conversión, vivir el amor a Dios y vivir con el otro. Y tener la confianza de que eh, estamos vivos y de que no es que tengamos que resignarnos a que estamos desapareciendo. Tal cual que no. no. Mucha vida tengo acá al lado, una vida entregada, una vida que busca dar el amor de Dios a los demás. Y me estoy cuestionando, recién dijiste algo de los sacramentos. Y, padre, ¿tiene algo que ver los sacramentos con...? Porque digo, ¿qué herramientas podemos tener para ser fecundos? Bueno, me llamó la atención muchas veces cuando, cuando Pepe mencionó su relación con su madre. Como, como es muy interesante esta transmisión de la de la fe de la de las experiencias mm. eh, esta es la fecundidad espiritual cuando lo, eh, los padres enseñan a los hijos o los abuelos enseñan a los nietos. Como compartir es, la verdadera vida, la vida, es la, sí, sí, la vida es, de es Cristo. Compartir, es compartir lo que nosotros hemos vivido en, todo, en toda la vida. Y para nosotros lo que hemos vivido es la realidad y es la, es la verdad que nosotros estamos buscando. Y pienso, ¿no? Padre, que, que como que estamos llegando a esta conclusión, que usted ya lo dijo al principio, pero visto ahora en la vida de Pepe... El mejor regalo que le podemos dar a alguien es transmitir a Cristo, transmitir ah, sí, el amor de Dios. Es sí, ¿Y sí. cómo podemos estar llenos de Dios <risa> para poder compartirlo? Porque en definitiva no podemos dar lo que no tenemos o no. Ah, bueno, pero eso no, no es un problema nuestro, es un problema de Dios. ¿Ah, sí? ¿Usted nosotros piensa? Nos ponemos, no, nosotros, nosotros nos ponemos disponibles disponible y el Señor es el que nos maneja. Entonces la condición es estar disponible. Estar disponible fundamentalmente. Perfecto. ¿no? Y una, ya que hablaban de... La madre es fundamental. La, la madre. madre es fundamental. Hmm. Papá falleció, mis padres son inmigrantes, Portugueses, Mire. este eh, semi analfabetos, comerciantes, empresarios, les fue muy bien en la vida, me educaron, pero papá falleció joven, mamá perduró y el, era una mujer que que vivía a Dios de una manera muy profunda. Qué regalo. Eh, en los últimos sí. años. Eh, no, no fueron los últimos años de ella, pero cuando falleció papá eh, había construido una casa nueva con un garage para el auto y vivíamos en esa época en la parroquia de la Medalla Milagrosa en la Unión y la vieja instaló una capilla en el taller, en el... En el el garage. garage, mire qué lindo, wow. eh, qué en la calle eh, de Impresionante. Una genia impresionante. su madre. Una genia. Eh, eh, eh, pero como ella hay un millón de mujeres, ¿Cómo? miles de mujeres allí. ¿Eh? Tal cual. Qué lindo reflexionar sobre, sobre esta fecundidad que está también tan vinculada a la mujer por ser madre, la posibilidad de dar, dar vida. Usted padre tiene algo que explicarnos en eso respecto a eso, ¿no? ¿Qué significa teológicamente ser fecundo? Creo que está vinculado Yo, la a la maternidad, ¿no? Que <risa> teológicamente lo que es lo que hay muy hermoso que eh, la persona que vive la fecundidad espiritual es que comparte con Dios la procreación. Mm. No es solamente la procreación biológica, sino también la procreación de las almas por el cielo. Y esto uh -huh. es, prácticamente se eh, enseña cuando eh, muchas veces encontramos con los abuelos o que llevan los nie eh, nietos o nietas para recibir el bautismo. Uh -huh. o, o una familia entera que viene a participar a la misa el domingo. Una, es una cosa muy hermosa. ¿Por qué? Porque nosotros, como padres o como familias, eh, estamos enseñando a los chicos de poner como Dios el centro de la vida. Mm. Y a través de su amor, que es su amor fecundo, el amor, el amor de Dios, este amor fecundo da la fecundidad y el sentido de vida a, lo, a los chicos. Por esto, como sacramentos, tenemos tres sacramentos muy importantes para experimentar el amor fecundo de Dios. El primero es el bautismo. ¿Por qué? Porque es el nacimiento de la persona humana en el corazón de Dios para ser hijo de Dios, hermano, hijo del Padre, hermano de Jesucristo, templo del Espíritu Santo. Y a través de este eh, bautismo... Eh, el amor cambia toda la, la antropología eh, humana para no ser solamente una persona, sino una persona, eh, cualquier persona, ¿no? sino que una persona llena del Espíritu Santo para poder amar y experimentar el amor. El segundo eh, sacramento que, que nos ayuda a vivir más la fecundidad espiritual y experimentar el amor de Dios es la Eucaristía, que es la, el amor que une a nosotros. No es solamente la Eucaristía una comida, mm -hmm. eh, sino eh, realmente ese Dios que une eh, a nosotros para nosotros unimos a él se entrega por completo eh, eh, sí sí una, una, una, una vida completa y eh, también que esto, esto amor eh, que nos fortalece y un signo que esto amor que nos acompaña para ayudarnos a eh, vivir la fecundidad personal y la, foco, la, y la fecundidad de los, de los demás mm. eh, y después tenemos eh, la, la reconciliación, el sacramento de la reconciliación que es eh, el, el sacramento de la misericordia, donde eh, vivimos y experimentamos una nueva vida que nosotros necesitamos cuando eh, cometimos un, un, un error. Entonces, como resumen de los sacramentos 3, con el bautismo nos convertimos como embajadores de Cristo. En la Eucaristía nos convertimos como misioneros del amor de Dios para nosotros y para los demás. Y en la reconciliación nos convertimos como misioneros de su misericordia. Así con el embajadores de Cristo, como dice San Pablo en, uh -huh. en, en, en su carta, y como misioneros del amor y de la misericordia, pienso que con esta vida, con este ciclo eh, que, eh, que vivimos siempre con encontrar a Dios hacia la fecundidad en la vida espiritual, pienso que eh, su gracia, que es su presencia, que siempre nos ayuda para vivir esta fecundidad. Qué regalo padre lo que acaba de decir pienso que no podemos perder ninguna de estas palabras y además de, de, del resumen que usted hizo respecto a la misión que viene de, luego de cada sacramento me quedo en este momento como el nacimiento que viene hacia nacemos al amor de Dios en el bautismo y de la Eucaristía o sea de cada uno podríamos decir pienso muchísimas cosas padre pero me, me resuena en este momento en el corazón como la Eucaristía al ser Dios mismo Jesús mismo en cuerpo, sangre, alma y divinidad que se entrega el amor mismo para alimentarnos uh -huh. es lo que nos da la fortaleza, me quedo sí. con eso, ¿no? Si a veces no tenemos fuerza para amar, nos cuesta avanzar, nos cuesta darnos, eh, como la Eucaristía es la, la, el alimento, ¿no? Donde apoyarnos para llenarme de esa fuerza, llenarme del amor de Jesús para poder darlo a los demás y que ese, ese dinamismo no de darme a los demás va acompañado de esa misericordia porque así como yo he recibido primero el perdón de Jesús, puedo después también llevarlo a los demás, llevar uh -huh. esa misericordia, que en definitiva es poder compartir a Dios mismo, ¿no? Es, sí. Esa visión propia hacia mis propias miserias me permite verme con amor para poder ver con amor a los demás. Totalmente revolucionario, Padre, me parece, <risa> todo lo que estamos compartiendo. Sí, la cosa que también muy hermosa en la Eucaristía es un don para vivir en adelantado la mm. vida eterna. Porque la vida eterna no es un lugar donde podemos comprar un pasaje, un, un boleto para, para ir, sino es vivir en Cristo, porque okay. Él, a través, la a través de la Eucaristía, vive en nosotros. Okay. Por esto es como un adelantado de este amor que une a las personas con, con, con Dios. Padre, y usted hablaba al principio, ¿no?, de que en definitiva la fecundidad es este encuentro con Dios para poder llevar a Dios a los demás. Y en un momento pensaba, nosotros como hijos de Dios también, ¿cómo podemos encontrar la fecundidad de Dios en nuestra vida? Eh, la fecundidad de, en realidad es la fecundidad espiritual, es un signo y fruto al mismo tiempo. Uh -huh. Es un signo de vida porque como hemos hablado que eh, es una continuación de la, de la vida, uh -huh. de, de nacer... Eh, almas a, las, a la vida eterna, uh -huh. también es un signo de, de amor porque eh, es un testimonio vivo de este amor. que eh, No que vivimos por una, por una edad y no. puedes los jóvenes vivir también la fecundidad espiritual. Todos. Sí. En cualquier momento. Sí, sí en, en cualquier momento. Porque la, nuestra vida es, eh, es un ciclo, ¿no? Uh, es un ciclo uh, que se repite, la vida espiritual, que se, que se repite, pero es como un electrocardiograma, nuestra vida espiritual, que sube y baja, sube y baja, pero con una uh, línea que va siempre hacia arriba, no es que va uh, hacia abajo. Por esto, uh, los adultos mayores uh, viven la fecundidad espiritual más madura de los jóvenes porque tenían muchas experiencias con Dios mm. a través todo toda la vida. Ahora me cierran muchas cosas. Ahora entiendo muchas cosas. ¿Por qué? <risa> Estoy pensando en mi abuela, en Pepe Ah, sí, sí, sí Porque eh, la, los adultos mayores siempre dan el, el testimonio A través de eh, una experiencia de toda la vida No o okay, que hemos escuchado una homilía mm. O hemos leído un libro o un artículo Claramente tienen más sacramentos sino, vividos muchas sí. más confesiones, muchas más comuniones Ah, sí, por esto es como un testimonio de entrega total recíproca Como ellos hemos vivido la entrega de Dios en su vida y ellos como han entregado sus vidas eh, en, en el corazón de Dios. Mm. Por esto eh, será una donación recíproca, por esto eh, siempre esta donación recíproca, recíproca en mi vida y en la vida de la, de la parroquia, de la vida de, de la familia, porque no podemos sacar o eliminar los demás ¿no? eh, de, de nuestra vida, porque los demás eh, es el campo donde practicamos. Y confesamos y proclamamos nuestro amor a Dios. Si no, eh, será una relación con, con Jesús, será una relación estéril. Tal cual. Eh, la esterilidad es un signo de, de la muerte, no es Tal un cual. signo de, de, de vida. Por esto, eh, siempre la fecundidad es el fruto del amor, que es el fruto de toda la vida. Mm. Me encantó, padre, lo que dijo, y ya para ir cerrando, que el campo del amor de Dios es, son los demás. Justo dentro de uno de los próximos episodios vamos a, tener, vamos a hablar sobre la dupla de los abuelos y los nietos y la relación entre, en la familia ¿no? del adulto mayor. Pero para ir cerrando, el Papa Francisco dedicó 13 audiencias generales respecto sí. a la vejez. ¿De qué nos habla en concreto respecto a la fecundidad espiritual? Sí, el Papa Francisco dedicó eh, 13 catequesis para prepararnos la, al Día Mundial de, la, de, de los Abuelos y menciona cuatro, importancia, cuatro cosas muy importantes de la importancia de la edad mayor en nuestra vida. Eh, la primera es la vocación, que eh, los adultos mayores tienen una vocación para, para vivir. Es la vocación de custodiar las raíces eh, y transmitir eh, la fe a los jóvenes de eh, custodiar las eh, raíces del país de la familia y de la tradición también para cuidar eh, a los nietos no solamente cuidar eh, para comer y beber, sino también para cuidar eh, la vida espiritual y que también la vocación que afecta a, a la sociedad eh, porque ellos tienen eh, un, un papel muy importante es pequeño pero muy importante que es de enseñar de aconsejar, de escuchar y de curar. Mm. Esta es la vocación de ellos. El, el segundo importancia es el diálogo, especialmente entre eh, los abuelos y los nietos. Esta es la transferencia eh, eh, que dice... De la experiencia. Eh, sí, de la, de la experiencia, porque eh, dice siempre Papa Francisco que el futuro reside en eh, la alianza entre los jóvenes y eh, los mayores. ¡Qué regalo! Esta es, el, el futuro se hace en esta manera. No en, en el divorcio entre los mm. mayores y los eh, jóvenes. También eh, dice que la importancia es en la memoria que tienen, eh, que tienen los adultos Totalmente. mayores. Eh, la, la, la memoria especialmente por la misión de ellos, porque tienen una experiencia como hemos hablado, una experiencia muy, muy larga y llena de de momentos duros uh -huh. y también de momentos eh, hermosos uh -huh. ¿no? eh, también eh, tienen la memoria de la familia y de la, y de la humanidad uh -huh. y en final tienen algo muy importante dice el Papa Francisco que eh, la importancia de la edad mayor tiene un magisterio uh -huh. magisterio de la fragilidad uh -huh. es algo muy importante porque eh, la vejez eh, es capaz de recordar a los demás eh, la manera creíble para todo el arco de la vida humana. Que la fragilidad no es eh, un, un fracaso uh -huh. y no es una, eh, solamente una, de, una debilidad, ¿no? sino es el momento donde necesitamos la ayuda de Dios para poder llegar a, al sentido que nosotros eh, queremos. Por esto, esta fragilidad, dice Papa Francisco, es una enseñanza que eh, los adultos mayores enseñan uh, a los jóvenes y a la familia para abrir un horizonte uh, decisivo para reformar nuestra propia civilización, familia, parroquia todo. Por esto, esas son uh, las cosas muy importantes, que no podemos descartar uh, los adultos mayores o negar la, uh, su presencia, uh -huh. pero es de aprovechar de esta escuela que tenemos de aprovechar de esta suela para poder eh, llegar a, al sentido, al propósito que nosotros queremos. Qué interesante, Padre, todo todo lo que está diciendo. Da para hablar muchos episodios sí. más, sí. pero para cerrar y no acabar sí. no podemos quedarnos con un poco de ganas de más. Para cerrar, Padre, ¿qué le diría a un adulto mayor que está escuchando respecto a la, espiritualidad, a la fecundidad espiritual para que hoy ya pueda empezar a vivirla en su propia vida o si es que ya no la empezó a vivir? Bueno, eh, una cosa muy sencilla pero fundamental. De no olvidar dos cosas. La primera es que Dios los ama. A pesar de, de la edad mayor. A pesar de la, de la fragilidad. A pesar de todos los problemas que ellos eh, están viviendo. Que Dios los ama mucho. Y también la segunda cosa que no olvidar que eh, tienen un proyecto uh -huh. a través eh, la edad que ellos tienen. Tienen un proyecto. Este proyecto es de transmitir el amor y ellos de vivir también el amor. Entonces, para no olvidar, si, si olvidamos del amor de Dios, de Dios para nosotros y de transmitir el amor de Dios para los demás, entonces eh, no somos cristianos, uh -huh. que, tenemos este, que somos misioneros de este amor. Bueno, con este llamado, con este envío, Padre, nos despedimos hasta el próximo episodio. Mucho gusto, muchas gracias por estar acá, gracias, a gracias a por habernos acompañado con su presencia, gracias Pepe. Muy amable, muchas gracias. Nos alegró mucho tenerte acá presente, gracias por haber compartido y por este proyecto tan lindo de crecer en, el, en la unión con Dios. Nos vemos hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muy amable, felicidad, hasta luego. Hasta luego. <risa> nos vemos.